cada línea representa un registro ¿sí? y cada columna representa un campo en este formulario ¿Cuál línea es? 1, 2, 3, 4, 5 campos cada vez más para cada vez. y cada línea es un registro el primer registro el segundo registro